Cielo con mis pies oh, oh, oh. Qué maravillosa sensación es Mirada al más allá siento. Mami, Nikki está muy guapa. Nikki, ya deberías estar lista. ¿Preparadas? Deja que te ate el lazo en la muñeca. ¿Dónde está papá? Samuel Soto Len, ¿qué quieres? Tengo prisa. Pues corre, te llamaré al coche. Dos minutos de acuerdo. a tres asesores en el proyecto del museo? ¡Qué ridiculez! No hay manera de convencerles, Mark. Conforme, pero un asesor no tres. ¿Y si no lo aceptan? Que se busquen otro arquitecto. La tesoro. ¿Pero a dónde vais? A casa. Te lo has perdido todo. Venga ya. ¿En serio? Dijiste que no faltarías. Oh. Nikki tuve trabajo. Vendré a la próxima. No lo creo. Solo te importa tu trabajo. Oye, no es tan grave. Nunca vienes. Jamás me has visto bailar. No hay por qué llorar. Sabemos que estás enfadada. Hablaremos en casa, ¿de acuerdo? Ve a coger tus cosas. Acompaña. Ponte en su lugar, Mark. Los demás padres también trabajan y se las arreglan para asistir. Quería venir, pero el proyecto se ha puesto en marcha y no he tenido elección. Tiene 11 años y necesita que le hagas caso. Apenas te vemos. Chris, ¿sabes lo importante que es esto? Significa publicidad para la empresa y un gran futuro para nosotros. No puedo estropearlo. No puedo fallarles ahora. ¿Y para quién trabajó? Para vosotras. Cuando termine, pasaremos más tiempo juntos. ¿No sientes haberte perdido el ballet? Naturalmente que sí. Pues díselo, Mark. Dile que es estupenda y que la quieres y que lamentas haberle fallado. Yo no le he fallado, me he perdido el baile. No es el fin del mundo. La compensaré. Habla tú con ella, ¿quieres? A ti te escuchará. No. Hazlo tú. Adiós, Nicky. Hasta luego. Nicky. ¿Quieres venir conmigo? Nicky, yo... Lo siento. Has estado fantástica. ¿Por qué está papá enfadado conmigo? No lo está. A lo mejor hice algo mal. me quiere tu padre te quiere mucho pero le cuesta decírtelo ¿por qué? supone que tú ya lo sabes últimamente su trabajo le mantiene muy ocupado y a veces se olvida de decirlo quería que se sintiese orgulloso de mí so ¿verdad? ¡Chris, estás bien? Sí, muy bien. Nicky. ¿Dónde está Nicky? Oh, Dios mío. Nicky. Señor Samuels ¿Cómo está mi hija? Venga conmigo, por favor Aguarde, ¿se pondrá bien? El doctor necesita hablar con usted, personalmente No habrá Mira dónde estabais. ¿Qué hacéis aquí? La he hecho de menos. Y nosotros, cariño. Vuelve a darle cuerda, papá. Ya es suficiente por hoy, cielo. Por favor. La música no va a devolvernos a Nicky. Ya lo sabe, Mark, ya lo sabe. Solo quiere escuchar la música. Si recordamos a Nicky... Tal como era, será como si nunca nos hubiera dejado. Una parte de ella siempre permanecerá viva en nuestro interior. Porque la queremos mucho, ¿cierto? Oye, ¿por qué no vamos al parque? Las ardillas tienen que estar preguntándose dónde está Caitlin. Tal vez papá quiera venir. ¿Por qué no? Por favor, papá Quizá después Cielo, ponte las zapatillas de deporte ¿Ya? Sí ¿Por qué? Hazlo, por favor Mark, Necesitamos estar juntos Ella nos necesita a los dos Además, pasas mucho tiempo solo He de superarlo a mi modo Nos apartas de tu lado No es verdad Sí, lo es. Te recordamos a Nicky, ¿no es eso? No te equivocas. ¡Eh! Estás lista. ¡Qué guapa! Y procurad pasarlo bien. Adiós, papá. Adiós, pequeña. Ya sabes dónde estaremos. ¿Cómo está? Igual que siempre ¿Igual que siempre? Tú no tienes hijos Sé por lo que está pasando Parece estar bien Hola, Len Han accedido a contratar a un solo asesor Y ahora dime ¿Cómo sobreviviremos? A duras penas pero aún debemos enfrentarnos a la comisión de urbanismo. Luego todo se pondrá en marcha. Aquí estaré para mantener mi propuesta. Bien, Mark. Si es lo que quieres. Sí que lo es. ¿Pero por qué dices eso? Si necesitas más tiempo. Ya sabes, más tiempo libre. Shannon y yo te sustituiremos. Bien, aclaremos esto. De una vez por todas. Estas semanas han sido... Un infierno. Pero he aceptado lo sucedido en mi familia. No somos los primeros en sufrir una pérdida. Ni los últimos. Quiero avanzar. Con rapidez. No quiero mirar atrás. Quiero trabajar. He de trabajar. Mantenerme ocupado. Genial. Y ahora, el proyecto marítimo. ¿Lo quieren para septiembre? Tengámoslo para agosto. Así podríamos tomar unas vacaciones. O trabajar más, conociéndote. Aquí tengo algunos bocetos. Mark. ¿Estás bien? Sí, claro. Estoy aquí. ¿Qué haces? Pensaba. La he hecho mucho de menos. Al entrar tú creí que era ella. Cuando suena el teléfono espero a que lo coja. Creo verla en su cuarto o en el columpio. Estoy confundida. Hay ocasiones en que temo olvidarme de ella. Y a veces... Creo que no ha muerto. Has vuelto a pegar sus dibujos en el frigorífico. No debiste haberlos quitado. No me lo consultaste. Y pusiste uno dentro de mi portafolios. ¿Metiste un dibujo de Nicky en mi maletín? No, yo no. Vamos, Chris. Jamás haría tal cosa. ¿Quién lo hizo? No tengo ni idea, yo no. Chris, no podemos estar siempre hurgando en la misma herida. Pero hace falta tiempo. ¿Cómo crees que se sintió Caitlin cuando vio las cosas de Nicky empaquetadas? Dijiste que teníamos que seguir adelante. Hagámoslo, borrón y cuenta nueva Borrón y cuenta nueva, eso es horrible Ya sabes lo que quiero decir No lo sé, lo que dices no tiene pies ni cabeza Ya han pasado dos meses Nikki está muerta, muerta y enterrada No tenemos que enterrarla completamente, no tenemos que olvidarla Chris, no puedo dejar de trabajar Ni yo aparentar tranquilidad, era mi niña, una parte de mí murió con ella No puedo seguir adelante, aún no Solo uno, cariño. Caitlin, ¿has metido algo tú en mi maletín? ¿Seguro? ¿Un dibujo de Nicky como este? Yo no fui, papá. Quizá haya sido Nicky. Tienes mala cara, Mark. ¿Estás seguro de que te encuentras bien? Sí, claro. ¿Y por qué tienes tan mala cara? Oye, dame un respiro. Estoy harto de que todos me... ¿Qué ocurre? Ese lugar... es real. ¿Qué quieres decir? Dirías que es el mismo lugar. Eso parece... Lo encontré en mi maletín la semana pasada Lo dibujó Nicky Sin embargo Nicky jamás estuvo en ese sitio Tal vez vio la foto en un libro del colegio o pasó por aquí Pero ¿cómo llegó hasta mi maletín? Antes no estaba ¿Habías mirado? No estaba, estoy seguro de ello ¿Alguien tuvo que ponerlo? Mark Mark ¿Sí? Nuestra reunión el estudio medioambiental. El ayuntamiento. De acuerdo. Guardaré esto. Me enteraré. Y te he asustado. Lo siento. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, cariño. Lo siento. ¿Tenías una pesadilla? Sí, algo así. ¿Con Nicky? No. Otra cosa. Yo soñé con Nicky. Bien, pues ya estamos despiertos. Olvidemos nuestros sueños y comamos algo. No, déjale que nos lo cuente. Cariño, ¿qué soñabas? Que Nikki se había perdido e intentaba llegar a un sitio. Pero no podía. Estaba triste. Katie, escúchame. No ha sido más que una pesadilla. Nikki no se ha perdido, ni está triste. Ya nada puede hacerle daño. Es feliz. Y quiere que nosotros lo seamos también. ¿De acuerdo? Vamos a desatunar. ¿Qué opinas de su sueño? Tiene que superarlo. ¿Y tú? ¿Con qué soñabas? Con muchas cosas. Te lo contaría, pero voy a llegar tarde. ¿Sabes que puedes contarme tus cosas? Lo que sea. Escucha, Chris. No debemos seguir alargando esta situación. Es malsano. Ah, malsano. ¿Qué sabrás tú lo que es sano o no? Shh. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No he oído nada. La has desempaquetado. ¿La qué? La caja de música. ¿No la oyes? ¡La maldita caja de música! ¿Alguien quiere más café? No es propio de Mark. Acaba de sufrir una trágica pérdida. Su hija hace unas semanas. Murió en un accidente. Lamento oírlo. No lo sabía. ¿Por qué no comenzamos con las presentaciones? Sí, será lo mejor. Hola, soy Mar Samuels. Vayamos directos al asunto. Mierda, Marty, sé que contamos con el apoyo del presidente. ¿Cómo vamos a realizar este proyecto si no nos dejan innovar? Oye, diseñaremos el museo. Tú prepara los contratos, ¿de acuerdo? Bien. que querrías saber que Martin ha cancelado nuestra cuenta. Una lástima. Con suerte encontraremos otro bufete más profesional que sea capaz de representarnos. ¿Por qué no dejas que Len y yo nos Dame ocupemos? La Lo vamos a perder. Dame la pelota, maldita sea, y lárgate de aquí. Mark, ve al psiquiatra. ¿Mark? ¿Mm? El señor Waverly, tu nuevo asesor del museo. Mi nuevo grano en el culo. Me ha pedido que le envíe los planos por fax. ¿Das tu aprobación? ¿Aún levantada? No puedo dormir. ¿Qué tal tu reunión? Oh, desesperante como siempre. Mark. Estoy muy preocupada por ti. Estoy bien. ¿Qué hacía esto en la basura? ...se me cayó al suelo sin querer. No te creo. Haces bien. Me inquietaba. ¿Cómo que te inquietaba? Pues eso. Mark. Hoy he ido a ver a ese terapeuta, el doctor Blake. La semana que viene podría hacerte un hueco no necesito un psiquiatra necesito un condenado fontanero Tiene fiebre. Voy a por el antipirético. No la tapes. He visto a Nikki. Mamá ya ha ido a buscarte la medicina. Está aquí. Ha sido un sueño, tesoro, nada no, más. No, papá, no he subido al cielo. a ¿Sí, ti. Lo has soñado. Cálmate, Caitlin. Cálmate. Déjala en paz. Estaba descontrolada. ¿Descontrolada? Mírala tú, le das miedo. ¿Acaso no has aprendido nada? Chris, ¿de qué hablas? Nicky, habló de Nikki. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Por qué papá no me quiere? Claro que la quería. ¿Y a Caitlyn? cómo vas a verlo si actúas así? Oh. Necesitamos separarnos una temporada. Sano, ah, soy mal. Hoy no iré al estudio. Sí, me tomaré unos días libres. Te llamaré el lunes. Bien, adiós. No daría un paso más Oh, vaya Y menos con ese calzado Maldita sea ¿Qué tal? Hola ¿Puedo ayudarle? Estoy buscando la zona de Whitehall Bueno, pues la ha encontrado eh, Por casualidad, ¿está esta casa por aquí? No, no la conozco No la conozco Es la casa de Miss Florence No, qué va Sí, mamá, sí que lo es. Fíjate en el mirador. ¿Busca este lugar? Sí, ¿podrías indicarme el camino? Está a una milla de aquí, más o menos, pero no se encuentra fácilmente. Siga la carretera por la que ha venido y tome el primer desvío a la izquierda y luego el tercero, el cuarto. Incluso puede que el quinto camino hacia abajo. No, no, te equivocas. De eso nada. Bueno, de acuerdo, indícaselo tú. Hay muchos caminos por ahí abajo. Si quiere, le acompaño. Encantado. Yeah. <laughs> ¿Hola? ¿Hola? Estoy aquí. Lamento molestarla. Me he sentido atraído por su casa. Es muy interesante. Verá, soy arquitecto. Y guarda una asombrosa... Semejanza. Sí. ¿Con? Con un dibujo. ¿De uno de sus colegas? No, de una de mis hijas. Oh. Qué bonito. Ojalá pudiera verlo. ¿Está ella con usted? Ya no. Ha muerto. ¿Cómo lo sabe? Acaba usted de decírmelo. Aquí hay un pequeño escalón. No se preocupe, señor Samuels. Conozco cada rincón de mi casa. Siéntese en esa silla. Gracias. ¿Qué edad tenía? Nicky tenía 11 años. ¿Y la otra? Katie Lynn tiene 7. siete 7 y medio. Unos meses se notan. Debe de echar mucho de menos a su hermana. Como todos. Y estoy segura de que ella también a ustedes. ¿Cree que eso es posible? ¿Posible? Cuando perdí la vista, yo era una niña. Que sabía yo lo que era posible siendo ciega. Creí que mi vida había acabado. Cuando en realidad comenzaba. Son más de las tres, Miss Florence. Oh, tan pronto. Sí, señora. Bien, dispénseme, señor Samuels. Mi guardián me llama. Maden. Este es el señor Samuels, arquitecto y padre. Tanto gusto, señor. Miss Latimer. Llámeme Florence, querido. Todos me llaman así. Aunque me consideran un tanto extraña. ¿Podremos volver a charlar? Por supuesto. Hablaremos mañana. El té es a las cuatro. Se aloja usted en la pensión, ¿no es cierto? ¿Lo he mencionado? No... Pero le delatan sus zapatos. El olor. Hasta nuestra próxima charla. Gracias. Maden, señor. ¿Quién es? Allí, aquella niña. Niña, señor. ¿Diga? Soy yo. ¿Te apetece que hablemos? Si te apetece a ti. ¿Dónde estás? Estoy en la pensión de un pueblo. ¿Conoces a alguien por ahí? No, estoy echando un vistazo. ¿Para qué? Bueno, llamaba para ver si sí, Caitlin estaba bien. Está muy bien. Siento haberla asustado. Los niños superan las cosas enseguida. Ya. No como nosotros. ¿Y bien cuando vuelves? Mañana pasado. hasta pronto. Conduce con cuidado. Daría algo por saber qué ronda por esa cabecita. ¿Vais a divorciaros, papá, y tú? Pues claro que no. Katie, ¿de dónde has sacado esa idea? Os gritasteis el uno al otro y luego papá se fue. Mi compa de clase me contó que sus padres también se gritaban y que un día su papá se marchó y se divorciaron. Oh, cariño muchas parejas que se aman se enfadan de vez en cuando. Incluso llegan a gritarse. ¿Sabes? Hasta tú y... ¿Nikki? Sí, tú y Nikki lo hacíais. Pero cuando son los padres quienes lo hacen, no siempre significa que vayan a... No quiere decir que no vayan a seguir juntos. Pero a veces se divorcian. Oh, sí, a veces pasa. No estés preocupada. Yo... Sigo queriendo a tu papá y él me quiere a mí. Y seguimos siendo una familia. Mm. ¿Es muy original? Sí. No hay otra igual. Mi padre la montó con las piezas de tres o cuatro motos viejas. Hizo una verdadera maravilla. Se nota que entendía de motores. Sí, ya lo creo. Iba a comprarme una moto nueva, ¿sabe? Pero... Esta moto es muy especial para ti, ¿verdad? Quiero que el motor siga zumbando. Se lo debo a mi padre. Discúlpeme. No importa. Es natural, le echas de menos. Creo que no lo he superado. Entiendo lo que dices. Yo perdí a mi hija. ¿Murió? No creo que lo supere nunca. Por eso ha venido a ver a mis flores. Oh, lo siento. ¿Qué has querido de? Oh, lo siento. ¿Qué has querido decir? No, no he querido decir nada, lo siento. Oye, hazme un favor. Háblame de Miss Florence. Bueno, es casi una leyenda por aquí. Es ciega desde que era una niña. Se cayó por las escaleras. Cuentan que estuvo en coma cerca de un año, o puede que dos. Cuando despertó, era clarividente. Enseguida comenzó a decirle a la gente cosas que iban a ocurrir. Incendios, ahogados, bodas. Debió ser terrorífica. A los cinco años, profetizando de esa manera y sin fallar. ¿Quiénes son esos niños que tiene allí? ¿Dirige una guardería o es que los vecinos dejan a sus hijos con ella? Niños. Muchos no vemos a esos niños. Perdona, no te entiendo. Solo se les ve cuando se tiene algún asunto pendiente con ellos. ¿Asunto pendiente? ¿Ha dormido bien, señor Samuels? Oh, por favor, llámeme Mark. Sí, dormí razonablemente bien. Jamás pensé que el sueño y la razón tuvieran mucho en común. Comparado con lo que suelo dormir habitualmente. Gracias, Maden. Mi hora favorita ha sido siempre ese momento entre el sueño y el despertar. Ese rato mágico en el que flotas, a la deriva sin rumbo, visiones y sonidos. Es nuestra tercera existencia, no la cuarta, entre ellas la muerte. ¿Cree que la muerte es existencia? Mm -hmm. ...firmemente. ¿Hay niños aquí, Miss Florence? Me refiero... así, ah, suelen venir aquí después del colegio o de excursión. Oh, no, no, ni por asomo. Llevamos una vida muy apartada. Verá, he visto a un par de niños hoy... ...y ayer vi a una niña en la ventana de allí arriba. ¿Qué ha ¿Es visto? familiar o vecina suya? ¿Qué ha visto niños? Sí. Muy fugazmente, pero sí. Oh, qué pronto. Es usted hombre despierto. Oh, me alegro tanto por usted. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial ver niños en el bosque? Son unos niños muy especiales. Verá. No me he casado nunca y tampoco he tenido hijos. Pero cuando esta casa pasó a ser mía... Los deseé tanto que... Que actuaba. Actuaba como si tuviera familia. Bueno, a veces me sentía como una tonta. Aunque, sin embargo, seguí poniendo juguetes en los cuartos y comprando globos, hice construir un columpio. Y aparecieron. Tomaron mi casa como un escondite. Al principio, solo podía... Sentirlos Un ligero calor Un hormigueo chiquitín Después Comencé a oírlos muy suavemente oh. En la lejanía Y ahora Ahora es tan cerca, tan cerca como usted y yo. Me voy para que pueda descansar. Descanse usted también. Sé por lo que debe estar pasando desde que perdió a Nikki. Hay tensión en su voz. Tal vez miedo. No, no, solo necesito volver al trabajo. Adiós. Presiento que se va con más interrogantes en la cabeza que cuando vino. La próxima vez dele salida. La vida es demasiado corta para no hacerlo. ¿Quién andáis? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Oh. Señor Samuels. La casa está a su disposición para pasar la noche, señor. Solicitaré un remolque al taller en cuanto abran. ¿Quiénes serán esos niños? Señor. Vamos, Madden. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es la niña del bosque? No conozco a ninguna niña del bosque. Claro que sí, maldita sea. Explíquemelo. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Desea que llame al médico? Quiero hablar con Florence. Ahora no puedo despertarla. Se lo diré en cuanto se haya levantado. Sí, hágalo Sí, señor, sí, señor. Anoche vi a una docena de niños y esta mañana he visto más. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Son almas perdidas, de criaturas, atadas a la tierra. Quieren partir, pero no pueden. Solo lo harán a través de las lágrimas de aquellos que las aman. Las lágrimas de los que están vivos. ¿Pretende decirme que están muertos? Son almas... Espíritus en tránsito. Miss Florence, no soy un niño. No creo en fantasmas. Necesito respuestas. Por ejemplo, dígame, ¿quién es esa niña vestida de blanco? ¿Qué, ¿Qué es lo que busca? De todas las almas errantes, ella es la más perdida. Ha estado esperando tanto, tanto tiempo que se ha convertido en un ser amargo, celoso. ¿Pero qué quiere de mí? Quizá tenga miedo. Miedo de que se lleve a Nicky de vuelta. ¿Nicky? ¿Mi hija? ¿Nicky está aquí? No puedo creerlo. ¿No puede o no quiere? Mi hija está muerta. Es cuanto sé. No anda por ahí disfrazada de fantasma. Ni correté alrededor de una vieja chiflada. Entonces, ¿a qué ha venido usted aquí? Buenos días. ¿Habéis acordado la distribución? Por los pelos. Fue un poco complicado, pero... Shannon, las finanzas, ¿cómo van? Genial, si hipotecas tu casa. Oh, era una broma para atraer tu atención. ¿Qué demonios te ha pasado? Tuve un pinchazo. ¿Por qué no te vas a casa? Hay mucho trabajo. Descubrimos algo muy interesante durante tu ausencia. ¿De qué se trata? Que el estudio no se va a pique cuando faltas un par de días No, es el resto del mundo el que se hunde Las cosas por sí mismas no significaban gran cosa Pero con el tiempo, en fin, primero fue el dibujo y luego La fotografía y después los sueños de Caitlyn Todo se sumaba Y busqué ese lugar ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé. Ahora pienso que debía hacerlo. Soy una estúpida. No fue una estúpida. Fue por Nicky, te acordabas de ella. Entonces, ¿era la misma casa que dibujó Nicky? Sí. La misma. Qué raro. Lo sé, es difícil de creer. Tal vez... La copió de algún sitio, una finca antigua como esa, debe aparecer en bastantes libros. Ya. ¿Vive alguien allí? Una anciana ciega. Florence, la última representante de su familia. Y luego están esos niños. Niños normales y corrientes, nada más. Debemos ser los únicos del lugar Que han encendido la chimenea esta noche oh, Estaba helado, me apetecía No importa, me hace sentir segura Mark Me lo has contado todo, ¿verdad? No estoy loco, Chris En serio, me calmaré Te quiero Y quiero a Caitlin. Os quiero tanto cuando te fuiste, después de contarte lo que había dicho Nicky, supe cuánto la querías. No puedo hacer que vuelva. Nadie te lo ha pedido. Siento lo que te dije, estaba muy enfadada. Uf. ¿Por qué está el cielo tan azul? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está la agua tan mojada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mamá tan guapa está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué papá tontea hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué sí! Se te queman las salchichas. ¿A mí? No. Lo tengo todo bajo control. ¿En serio? Hola, pequeña. ¿Qué haces? Un dibujo. ¿Me lo enseñas? ¿Y por qué un búho? No sé. Me muero de hambre. ¿Cuándo cenamos? Enseguida. ¿Descorchas el vino? Ha sido una paloma. Cierra las ventanas. ¿Qué? Que cierres las ventanas. No son palomas, es un búho. ¿Un búho? ¿Qué asustan los búhos? Quedaos aquí. Quiero ver el búho. Está por aquí, meteos en casa. Yo quiero verlo. Digo que os metáis en casa. Lo que haya sido ya no está. Entremos. Voy a ver a Katie. Katey. Katey. Mark. ¿Qué? La niña no está en su cama. Kate. Arriba. Katey. Katey. Kate. Katey. Katie, no te muevas estate quieta ¿Por qué has hecho eso? ¿Has podido matarte? niña me hacía señas para que la siguiera iba vestida de blanco y parecía un búho Caitlin solo tiene siete años no comprende la muerte no comprende que nunca más volveremos a ver a Nicky ¿crees eso? ¿estás segura? estarlo. ojalá lo estuviera yo pero con lo de esta noche no sé Mark por el amor de Dios ayúdame a comprenderte cuando estuve en Latimer Grove cuando conocí a Miss Florence vi a la misma niña que ha visto Caitlin esta noche pero esa niña no existe. Era una pesadilla. ¿Cómo explicas entonces que Caitlin y yo viésemos a la misma niña? Qué sé yo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Uh. Había muchos niños. Miss Florence los llamaba almas partidas. Me dijo que Nicky estaba allí. desearía poder volver a verla un instante su sonrisa pero no es posible no es posible para nadie no. no te preocupes no consentiré que Miss Florence asusta a Caitlin de este modo no se introducirá en nuestra casa Te gustaría regresar allí, ¿verdad? No permitiré que nos destruya. Kate y yo iremos contigo. Somos una familia, permaneceremos unidos. separes de nosotros. Hola. Buenos días. Yo vengo con mi familia. Por todos los santos, precisamente estaba pensando en ustedes. ¿Y eso? Quiero presentarles a los que podrán ayudarles más que yo. Esta es mi mujer, Chris. ¿Cómo está, Chris? Encantada de conocerla. Hola. Y esta es mi hija, Caitlin. Caitlin, ella es Miss Latimer. Llámame Florence, querida. ¿No quieren sentarse un rato? Bien, Caitlin. A ver si adivino lo alta que eres. ¿Te gustan las adivinanzas? Sí, mucho. Pues apuesto a que eres tan alta como aquella pila para pájaros. No. Bueno, la pila y una gran paloma. Sí. ¿Por qué no un búho? Un gran búho blanco. ¿Ha vuelto a verla? Vino a nuestra casa. Intentó llevarse a Caitlyn junto a Nicky. Habrá sido terrible. Desde luego. Y debemos evitar que vuelva a suceder. ¿Es por eso por lo que han venido a verme? Sí. ¿Está Nicky en su casa? Bueno... No estoy segura, Caitlin. Vayamos a ver. ¿Oyes algo, querido? ¿Es el búho? No, creo que son patos y gansos Ven conmigo Este era el cuarto favorito de mi padre Le encantaban los pantanales Esos azulejos los pintó él No sé. ¿Quién es? Los niños de la guardilla. ¿Qué ves, Caitlin? de sugerirle cosas, de fomentar su fantasía. Ella no. Nos cuesta mucho aceptar todo lo que está ocurriendo. Esto supera a la razón. Pero... Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que soñamos. Quiero proteger a Caitlin de todo esto. Pero no pueden, no como ustedes pretenden. Todo cuanto poseemos, todo cuanto nos es querido, nos lo han prestado. Y debemos mimarlo como si lo fuéramos a perder mañana. Es lo mejor que le pueden dejar a Caitlin. Oh, no sé. Y lo mejor que pueden hacer por Nikki. Es dejar que se vaya. ¿Qué tal? Estaba muy nerviosa. Creí que nunca se dormiría. La llevaré a la cama. Estoy agotada. ¿Y tú? Yo estoy bien. Después de un día como el de hoy, Déjala en paz! ¿Mark? Oh, lo siento. He debido quedarme dormido y grité en sueños. Estás agotado, admítelo. Vamos, todos necesitamos descansar. Mañana saldremos temprano. Voy a volver. ¿Y nosotras, nos dejas aquí? Iré solo. Te llevarás el coche. que se supone que debo hacer yo? Iré caminando. Es medianoche. La mansión queda más de una milla de aquí. ¡Vuelve! Quiero ver a Nicky. ¡Está mintiendo! ¡No creas a esa niña! ¡Kaitlin! ¡Kaitlin! Caitlin. ¡No! ¡Kaitlyn! ¡No tiene pulso! ¡Kaitlyn! Dale un masaje. ¡Caitlin! ¡Caitlin! ¡Kaitlyn! Oh, gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Aléjate de ella, Mark. Aléjate de ella. ¡Chris! No consentiré que vuelvas a hacerle daño. ¡Chris! ¿De veras no quiere que llame a mi médico? Ya he hecho suficiente. Se pondrá bien. Voy a llevarme la casa. ¿Dónde está Mark? Él sigue por ahí, buscando no sé qué. Si busca algo es porque tiene que hacerlo. Nikki sabía que usted la quería. ¿Usted no está en deuda con ella? Él también la quería, y mucho. Solo que no podía hacerle mimos. Tenía que hacerse el duro. Qué mayor muestra de debilidad que ocultar su cariño a su propia hija. Thank yeah. you. Yeah. ¡Papi! ¡Papi! Mi niña. Se empeñó en que diese la vuelta para venir a buscarte. Es una cabezona. ¿A quién habrá salido? No tengo ni idea. ¡Mira! Tiene el lazo de Nikki. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees? Volvamos a casa.